Se llama Lázaro y es el quebradero de cabeza de los chavales de este colegio bilbaíno. Ya estamos. Siempre que te vas a meter en un sitio te salta y las aplicaciones directamente no te aparecen. La herramienta digital que impide que Facebook, Whatsapp, Instagram o YouTube se cuelen en las aulas. En vez de atender a, a lo que son las explicaciones, pues se dedican a jugar. Es el propio profesor quien gestiona este sencillo sistema que filtra con un clic la navegación por Internet en tabletas y móviles particulares necesitábamos poder dirigir la atención de los alumnos, haciendo que tengan solo las herramientas, las aplicaciones que necesitan para las actividades escolares. El sistema bloquea también la cámara de fotos de los dispositivos móviles. Lazarus impide que los menores los utilicen para grabar y difundir agresiones o situaciones de abuso. Los padres en casa también pueden recurrir a ella para controlar la navegación de los chavales. La misma herramienta que se utiliza para jugar, se utiliza para estudiar, se utiliza para ver vídeos, se utiliza absolutamente para todo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tengo yo ese control? La herramienta que nació en esta oficina de Baracaldo se ha implantado en seis colegios de Vizcaya y comunidades como Madrid están a punto de llevarla a las aulas.